Ay, me traicionaste, me abandonaste, mujer. Si me quieres tú, baila la huaylia. Si me amas tú, canta la huaylia. Oye, para la gente hermosa de Villa Segura. Gracias por favor. molesta, hacemos todo lo que se puede. Por favor. No se puede. No se puede. Fuera, no sale. Este papá. realmente, pero bueno hermano, no vamos a quedar mucho, el testigo son ustedes, así que realmente nosotros estamos felices, ¿quieren el éxito chungasones? a ver por favor, para rectificar chungasones, ¿quiénes? el sonidista es de florcita destino sí, dice florcita pero el sonido es del señor Taipei <risa> chungasones Sí, Se pasado, pasado, sí. Gracias, gracias Nami por tu comprensión ah. yo, vine, yo vine por ti Pero así me trabaja el sonido Gracias mamita linda eternamente agradecida por ti gracias. gracias, muchas gracias Gracias, gracias.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 señores disculpas a los hermanos boleros. la pelea normal va a continuar pero tenemos grandes artistas tenemos muchos artistas vamos a avanzar ya con las rebequitas por favor en orden a nombre del señor Cargullo de los alferados pasantes en el escenario y hasta aquí los gavilanes y las rebequitas de chumbitas gracias a la familia Civincha que está presente los hermanos y micha, que están presentes el día de hoy. No le pase a mi colega. De Never!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 animadores, por favor, ponen ese micrófono inalámbrico.